Buenas tardes y, y muchas gracias a todas por, por estar en este ciclo de economistas. Eh, muy brevemente, como sabéis, eh, Economistas sin Fronteras pues, trabaja para poner a, a las personas, a sus derechos y al planeta en el centro de la economía. Y el trabajo que desarrollan pues, podríamos enmarcarlo en tres áreas. ¿no? Por un lado la economía social y solidaria, por otro lado la responsabilidad social y por otro lado pues, la sensibilización para, para una economía y un pensamiento críticos. Eh, todo esto es información que podéis ampliar en la web y en las redes sociales, eh, pero bueno, además de eso me gustaría decir que, que Economistas sin Fronteras pues es desde mi punto de vista una organización que, que sobre todo lo que hace es poner en práctica aquello con lo que predica, ¿no? lo pone en práctica en todas sus actuaciones y, y muestra una gran coherencia hasta los más mínimos detalles y bueno, yo creo que tiene un equipo operativo espectacular y un grupo de voluntarias fantástico. Y no lo digo por mí, sino por las compañeras que llevan desde julio trabajando para levantar este proyecto. Eh, y bueno, fruto de toda esta coherencia y toda esta manera de trabajar que tienen ellas, pues, pues fue su decisión, que yo creo que tomaron con todo el dolor de su corazón de este año el ciclo, pues hacerlo online. Pero bueno, la idea era no poner a nadie en riesgo y, y, que, y que se pudiera realizar. Entonces, bueno, pues aunque creo que que siempre es más bonito poder hacerlo en el cine, pues bueno, pues hoy es la cuarta sesión y los que, que habéis estado en las sesiones anteriores, pues creo que estaréis de acuerdo en que a pesar de las dificultades y a pesar de que no es el mejor formato, pues las películas están siendo una pasada y los debates pues están siendo muy interesantes. Eh, pasamos ya a la película, si os parece. Eh, Honeyland es un, es un documental de Macedonia del año pasado, ha tenido muchos reconocimientos obtuvo el premio en Sundance y, y obtuvo dos nominaciones también a los Oscar y bueno para los que hayáis visto la película pues la, la protagonista eh, Hatties de, Hatties de no sé cómo se pronuncia pero bueno es una mujer extraordinaria y maravillosa que cría colonias de abejas en unos textos hechos a mano que deja escondidos entre las rocas y bueno que tiene una forma de entender la producción de, de miel de, pues, pues muy profundamente respetuosa con los ritmos de la naturaleza ¿no? Eh, eh, Conilán nos pareció un punto de partida estupendo para poner encima de la mesa varios temas que podíamos hablar ¿no? por supuesto el rol de la mujer en el mundo rural, el tema de los cuidados eh, eh, también por supuesto plantea un debate sobre la producción y el consumo responsables y bueno leíamos un artículo de en Salto ¿no? que decía que de alguna manera la historia es una metáfora en un microcosmos muy particular, pero de lo que ocurre a gran escala, ¿no? de cómo un exceso de acaparamiento de recursos pues puede provocar un desequilibrio en la naturaleza, ¿no? llegando incluso a pues, amenazar eh, no solo la biodiversidad, sino también la forma de vida de, de personas que, como la protagonista, pues, habitan el, el planeta de una forma mucho más respetuosa que, que digamos el paradigma actual. Entonces, bueno, ya me voy a callar, voy a dar paso a las, a las ponentes. Eh, sí que voy a comentar a, a, a todas las personas presentes que podéis hacer las preguntas por el chat y me las irán pasando y yo las formularé una vez que hayan hablado las tres ponentes y después, eh, o también hay la opción de que levantéis la mano y os demos la palabra, si alguien en vez de escribirlo prefiere expresar su opinión o la pregunta eh, pues, eh, a viva voz. Sí, yo os pediría eh, que seamos más o menos concretos porque si normalmente ya en un debate, eh, si nos vamos mucho, pues se pierde la atención, pues en Zoom, eh, o sea, de, de esta manera es mucho más fácil no perder la atención. Entonces, que intentemos ser concretos. Así que, sin más, eh, le voy a dar la palabra primero, voy, dándole las gracias a las cuatro ponentes, de verdad que es un lujo, ya vais a ver, ten, teneros a las cuatro, así que muchas gracias por hacernos un hueco y empezamos eh, con Concha Salguero. Eh, Concha Salguero eh, nació y vivió en Cáceres hasta que terminó estudios de Derecho, eh, más tarde cursó un Máster de Comercio Internacional en la Universidad del País Vasco y años después hizo otro de Derecho Económico Internacional en la Universidad de Warwick en Reino Unido. Ha trabajado en distintos ámbitos del medio ambiente, desde el industrial hasta el natural, ha vivido en varios países, y medios y entre ellos, como dice ella, el rural desde, durante nueve años con su familia. Y actualmente trabaja como coordinadora de proyectos de la Asociación Transhumancia Naturaleza desde Madrid, pero bueno, como ella dice, como transhumante por naturaleza, pues está siempre en tránsito hacia otros destinos. Así que, Concha, muchas gracias y adelante. Pues gracias Nacho y por supuesto a Economistas sin Fronteras por invitarme porque es, primero he visto una película extraordinaria y preciosa y, y por conocer a mis contertulias que es un placer también haber coincidido con ellas aquí. Pues eh, ciñéndome a, a, a la película y al, espero que al tiempo Nacho tú me avisas justo cuando lleve nueve minutos o lo que sea, lo que tú consideres. Para mí la película, aparte de que es bellísima estéticamente, me parece una película que habla de, de, de los cuidados y de la falta de cuidado. Yo creo que justo toca las dos cosas. Es por supuesto una metáfora que consigue explicarnos de forma muy sencilla la, la complejidad que está teniendo uh, lugar a, a gran escala, a escala planetaria pero con las mismas consecuencias que vemos en la película. Entonces, como Nacho comentaba, eso me parece conseguido de una forma extraordinaria y, y que además lo hace con mucha fluidez y con mucha naturalidad por todas esas características de la película, de, de haberlo rodado en escenas reales y con gente del de propio pueblo y tal. A mí me, me, me parece un tema prioritario el tema de cuidados ahí como ha comentado Nacho, por el tema de cuidados bueno primero lo más obvio que es hacia su madre ¿no? entonces una, una, una mujer que vive en un... para todos los que la habéis visto pues que está cuidando a su madre pero que tiene una visión del mundo de cuidar, ella cuida a la madre como cuida a los perros, como cuida a los animales como cuida a las abejas pero además, además quiero llamar la atención porque son abejas silvestres entonces es, eso además es lo precioso, que ya quedan si ya se extinguen las abejas, las silvestres son las que, las que están más amenazadas Y ella es como de las últimas cuidadoras de abejas silvestres Que eso es también otro detalle de la película que me parece precioso Y además cuida a los niños de los vecinos que llegan también Entonces tiene toda esa actitud de cuidar en general La visión de su, del mundo de ella es cuidar y, y además al mismo tiempo que cuida, enseña entonces enseña a, a los niños, cuando le preguntan cómo cuidas, enseña al vecino que llega y se interesa por cómo ella produce la miel y le enseña con esa precioso mantra de 50 para ti, 50 para ellas. Entonces es un mensaje que se repite, que me parece una manera preciosa de, de, pues de dar el aviso de que tú tienes que coger pero tienes que dejar para que esto siga. Y... Y además me parece que, su, eh, que la película da una lección de vida. Es decir, ¿qué pasa cuando cuidas y qué pasa cuando no cuidas? Cuando llegan los vecinos y se establecen, pues viene el otro modelo. Viene, mmm, creo que en el lío en el que nos hemos metido como humanidad. Es decir, dejas de cuidar, estás bajo la presión del sistema que hemos montado, tiene muchos hijos, tiene que darles de comer, viene la tentación de que, de que la miel está muy buena y se la pueden comprar pero necesita vender mucho más y ahí empieza la presión sobre el sistema empieza la presión, se acaba el cuidado se acaba el cuidado, empieza el sufrimiento es, empieza la cadena del desastre ¿no? y, y él trae ganado pero se interesa por la abeja y descuida el ganado al mismo tiempo presiona sobre los hijos, incluso sobre los hijos que no les gusta esa profesión pero le dice, no es que tienes que hacerlo porque tengo que pagar para vuestra escuela. Al final eh, entra en un círculo que acaba quemando, es, es curioso el detalle que me gusta, ¿no? cuando quema el, el, el leñoso, unas plantas leñosas porque a los animales no le gustan, Y le dice, ¿por qué quemas? Te quedas sin flores para las abejas, las abejas necesitan flores. No, es que a la vaca no le gusta. Y se ve una total falta de visión fragmentada de cómo el ecosistema tiene que vivir. Él solo ve fragmentos y al ver fragmentos falla en la gestión, falla en la gestión holística que tiene ella. ¿no? Entonces me, me parece contado de una forma mmm, admirable todo, todo ese detalle. Y, y por supuesto contrasta muy bien esa, esa vida que ella lleva, mmm, viviendo de la forma como ella cultiva, luego va al mercado, vende, establece una relación humana con sus compradores, vende a un precio justo, un precio que ella considera que es lo que le tienen que pagar, hace un buen producto, vuelve a casa, lleva los productos a su madre, le lleva sus plátanos, que es una cosa como tan tierna. ¿no? Eh, su vecino lo que hace es, bueno, pues vemos todo lo que pasa, que produce esa presión del comprador que llega, ya se mete el, el mercado, y en el comprador, necesita más miel y acaba destruyendo, acaba robando realmente el producto de su vecina pero acaba destruyendo todo para todos, es decir, ella se queda sin nada, ellos se quedan sin nada el medio, bueno, pues se, se quedan, las abejas se matan entre ellas porque ya se ha intervenido se quedan sin alimento y es como el camino al desastre, realmente no el camino al desastre eh, es una cadena de sufrimientos entonces la falta de cuidados lleva al sufrimiento para todos además y, y una cadena de destrucción yo creo que además es una lección de vida es una lección de vida tenemos que vivir para cuidar y el cuidar es algo que en la sociedad contemporánea ponemos en el último lugar dejamos a los ancianos en los hogares de la tercera edad autoconvenciéndonos que es donde mejor están entonces nos, nos mentimos a nosotros mismos eh, a los niños pues les dedicamos las horas que podemos al final, claro, es una presión sobre también nosotros, es una presión que nos creamos nosotros, que sufrimos como conjunto, y habría que reflexionar si esto bueno, pues es, es, es el, el tipo de vida que queremos para nosotros y, y, y los que vienen detrás y los que nos han precedido, ¿no? si es el, el premio que le damos a los que nos han precedido. Y luego, pues me gustaría hacer una reflexión pensando en los cuidados, que a mí me parece un pilar fundamental si queremos realmente ser una sociedad sana. O sea, es el, el cuidarnos. Pues ahora con este tema de la pandemia, yo creo que, claro, el cuidarse es algo que, que todos estamos diciendo todavía con más énfasis. Hay que cuidarse individualmente, pero hay que cuidarse también socialmente. Entonces, yo, para mí en estos momentos, me parece, porque lo he sufrido de cerca por familiares y amigos, eh, como sociedad estamos dejando a las personas enfermas solas en los hospitales y morir solas en los hospitales. Y eso me parece una tragedia tremenda, es una casi es una falta de humanidad que nunca tenemos que perder. Hay que tener seguridad y hay que cuidarse a uno mismo para cuidar a los demás. Pero jamás hay que dejar a las personas solas cuando están enfermas ni que mueran solas. Eso es terrible. En pro de una extremada, creo yo, seguridad exacerbada. Y yo creo que como reflexión ahora mismo teníamos que pensar que los cuidados conllevan también un cuidado como sociedad, tenemos un cuidado como una obligación como comunidad de cuidarnos entre nosotros y de que en una situación como esta hay que pensar en esas personas que están en una situación extrema, personas mayores, personas que están, personas que están muy graves en un hospital y que han muerto solas. Eso no es ya para la persona, los familiares están destrozados para siempre. Entonces yo... Creo que es una reflexión que tengo que hacer porque es algo que me, me, me parece tremendo lo que, lo que estamos viviendo ahora mismo en ese sentido y pongo mucho énfasis en que tenemos que crear los vínculos de cuidados individuales ahora mismo pero también comunitarios con todas las medidas que queramos de seguridad con lavarnos la boca con formol cuando salgas del hospital lo que sea, darte una ducha de hidroalcohol pero está por encima el hecho de no abandonar a las personas de los cuidados de esa persona en unas situaciones como esta, además. Entonces, bueno, me he circunscrito más al tema de los cuidados, hay muchísimo más que hablar y no le quiero pisar los temas a nadie, entonces podemos volver luego sobre el asunto, el tema, por supuesto, medioambiental y de sostenibilidad, me parece que está, es un trasunto clarísimo detrás de esa película, que para mí es una lección de vida, O sea, tiene, además de, de la belleza, tenemos que después pararnos a pensar, que nos está contando esta historia tan pequeña que es, además, tan grande al mismo tiempo. Entonces, muchísimas gracias por haberme la dado a conocer y, y seguimos. Muchas gracias, eh, Concha. Me quedo con una frase que has dicho de que la falta de cuidados lleva al sufrimiento y la verdad que así es. Así que, nada, luego, si te parece, seguimos en el debate hablando. Y, y nada, pasamos ahora a Marta y a Ana que nos, están hablando desde, nos van a hablar desde Galicia. Eh, ellas son ganaderas y son impulsoras de la cooperativa As Vacas de Ulloa. Eh, y, bueno, lo, el objetivo de esta cooperativa pues, es eh, transformar y comercializar en mercados de proximidad eh, la leche ecológica. Que producen en sus granjas. Eh, Ana Corredoira es bióloga, Marta Álvarez, es empresariales y bueno, eh, están ahora mismo, esta semana sabemos que es difícil sacar tiempo para vosotras porque estáis en una fase muy importante del proyecto, así que muchas gracias por estar, por estar aquí esta tarde. Bueno, buenas tardes, yo soy Ana, yo soy Marta. Eh, un, bueno, lo primero, pues eh, felicitaros por, por la iniciativa, por, bueno, a pesar de las dificultades y de las circunstancias, pues no permitir que este evento desapareciera, digamos, y bueno, un placer estar aquí, gracias por, por invitarnos y, y, y ojalá que la próxima sea presencial y que, y que estemos ahí también disfrutando, ¿no? Eh, bueno, eh, nosotros un poco la, la parte que nos toca de, de cerca y nos toca la fibra sensible, sí. nunca mejor dicho, en relación a esta historia, a esta preciosa historia eh, de Honeyland, es eh, eh, un poco lo que concierne a la materia de producción ecológica y sostenibilidad. Yo creo que toda la película es un escenario dual eh, que trata de enseñarnos o de contraponernos un poco pues, eh, cuál es el sistema eh, mayoritario o global de alguna manera en el que parece que estamos inmersos frente a lo que es un sistema pues, de, de resiliencia que, que, que entramos no solamente por la sostenibilidad sino perfectamente los cuidados porque al final son dos patas inseparables, es decir, la sostenibilidad significa eso. Significa eh, cuidar precisamente ese entorno y ese medio que no nos pertenece, que no es una propiedad, es un recurso que debemos cuidar para que su fertilidad, sus recursos y su biodiversidad sean también riqueza en el futuro. ¿no? Entonces Yo creo que esa dualidad eh, en materia de reproducción pues es muy evidente. ¿no? Nos está enseñando la protagonista que eh, frente a ese sistema global de explotación en el que tratamos de convertir nuestro medio y nuestro entorno en un servicio, pues está el, el sistema más transparente y más sostenible de producción de alimento, que es aquel el que permite que todas las especies podamos cohabitar y coexistir en un, en un sistema que nos necesita, y bueno, a nosotros como especie no soy yo si tanto, pero que desde luego necesita de todos esos elementos naturales y animales que, que, que, que forman parte de, del ecosistema global. ¿no? Entonces, es una dualidad muy interesante porque además... Eh, Sacamos varias lecturas que son muy claras y es que aunque el sistema de la protagonista parece el sistema antiguo, el sistema pues sin profesionalizar, el sistema digamos casi que de supervivencia más que de oficio, es, resulta que el sistema más resiliente, el sistema que mejor se adapta al cambio, el sistema que consigue producir alimento de calidad y alimento que consigue alimentar o que puede alimentar una familia, que puede alimentar a muchas familias ¿no? Entonces, claro, queda muy patente pues, cuando nuestra compañera, cuando nuestra protagonista llega al mercado y resulta que ya no tiene dificultad. No hay nada que defender en ese producto, ¿no? si, si lo trasladamos a términos de mercado, porque ese producto se vende solo. Ya no tiene que exigir, no tiene la presión comercial, porque resulta que está ofreciendo un producto de calidad con un sistema, además, de producción que se traslada rápidamente al consumidor. ¿no? Y, y esa, esa, esa analogía la vemos hoy claramente. ¿no? Eh, nosotras que, que pretendemos un poco eso, defender y reivindicar, por ejemplo, en nuestro caso, el consumo de leche fresca. Es decir, algo tan básico, tan, tan fundamental en, en, en, en, en todas nuestras casas, ¿no? Y que de alguna manera, pues eh, por el camino hemos perdido eh, incluso, pues eso, el placer de gozar de un vaso de leche fresca. Y resulta que, que, que Galicia, siendo una región de leche fresca, no consume leche fresca, ¿no? Esa, esa es vez ese contrasentido... Que, que está muy presente en nuestro sistema de producción y consumo, ¿no? porque, al final, eh, la sostenibilidad es eso. No solamente podemos trabajar a nivel de producción, es que también a nivel de consumo tenemos mucho que hacer, mucho que enseñar y mucho que explicar para que, al final, ese sistema, ese, esa dualidad sea equilibrio, que es un poco lo que, lo que viene a demostrar las prácticas y el trabajo de, de, la, de la protagonista. ¿no? Y, y yo creo que, es que al final, el, el equilibrio, <ríe> esa, esa es la base de, de todo, ¿no? Entonces, los esfuerzos que pues, todos los pequeños productores hacemos por, por, por colocar nuestra, nuestro, nuestros productos de calidad en el mercado, si el consumidor final no, no está concienciado de, de lo que estamos haciendo, no sirve para nada no nuestro esfuerzo. Pero, bueno, va ahí la ilusión, ¿no? Y el, el hacer las cosas, pues, con... Con, con corazón, que, que, que todo esté este cuidado. Por ejemplo, Ana, eh, sus padres eran ganaderos eh, y estudió biología para quedarse en la granja. ¿Por qué? Porque le ha inculcado el cariño, el amor a, a la tierra, a, a, a lo que está haciendo, ¿no? Entonces, claro, para mí me parece, eh, bueno, aparte de esto, estoy orgullosísima de que sea mi Sofía, podría ser su madre, y, y es, bueno, pues, creo que es el futuro, ¿no?, pues, de del rural, gente preparada porque hay que hay que tener unos estudios para quedarse en el campo, ¿no? Aparte de esa, por supuesto, esa sabiduría ancestral que, que también se utiliza, ¿no? Y, y bueno, pues no sé si queréis apuntar sí, sí. algo más para que ah, nos dé a todo. Es, es un poco la suma de todo eso, ¿no? de una sensibilidad que es al final algo que compartimos y que tenemos en común, que ahora somos perfiles muy distintos pues por, por generación, ¿no? Eso también se ve de forma muy clara en el documental. Como, ¿Qué es lo que está fallando en el sistema global que representa la familia de vecinos de la protagonista? Está fallando una forma de comunicar, de transmitir, empezando por la falta de respeto. Eh, no solo por la falta de respeto a, a, a nuestros hermanos, a nuestros eh, abuelos, a nuestros padres, a nuestras madres, la falta de respeto al propio entorno que nos alimenta y que, su, eh, que significa el sustento de nuestra sociedad, ¿no? Eso es lo que está fallando también en el rural. Curiosamente, esa, esa analogía también es una lección de vida. ¿Qué es lo que está fallando en esa transmisión para que tengamos un grave problema demográfico en casi todas las áreas rurales del país? Porque no solo ocurre en Galicia, ocurre en todo el país, ¿no? Y nosotras, la nuestra precisamente es una comarca con una densidad de población muy baja, es una comarca típicamente rural con, con muy baja población. ¿Qué es lo que está fallando para que realmente nuestro rural no sea futuro para las generaciones de jóvenes, de, de, de chicos y de, y de chicas? ¿no? ¿Cuál es, ¿Dónde está el problema? Invitamos a todos, por favor, que se vengan, que tenemos muchísimo espacio aquí y muchísimas ideas para, para desarrollar. Otra cosa que me parece importante, yo llevo 20 años ¿no? y, bueno, urbanita, no tenía ni idea, día se taparon las vacas, bueno, era la granja de mi padre estaba alquilada y al final empecé yo, me dediqué a hacer una empresaria de la leche, ¿no? como decía, en plan de coña. Y, y lo que sí que observé desde el principio es que ¿no? las mujeres siempre fueron en la base del, del rural, pero invisibles. ¿no? Entonces sí que, que, que he visto cómo está cambiando, eh, y me parece maravilloso, ¿no? A pesar de, de las bajas cifras de mujeres que se acogen a la ley de titularidad compartida, pero, pero que sí que ya empezamos a ser visibles y, y eso me parece que es un punto importantísimo, ¿no? Y por eso tenemos que estar, hacer, seguir haciendo este tipo de cosas, para que estamos aquí. Eso también. Y las que más emprendemos además en proyectos de, de esta naturaleza, es decir, ligados a la cuestión ecológica, a la sostenibilidad y a la economía social. Es decir, mujeres que estamos, bueno, pues liderando movimientos cooperativos que al final eh, tienen ese impacto en el territorio, ¿no? El de generar re, re, riqueza en base a la, al uso responsable de nuestros recursos, asentando población y generando riqueza en el entorno. Pues fantástico, la, sí, la verdad refiero, es, es, más, ¿eh? es una gozada escucharos y, y nada, perfecto y gracias también por ir ciñéndonos al tiempo ahora. Espero que tengamos más tiempo para que podáis desarrollarlo. Eh, también recordar a la gente que si quieren pueden ir poniendo en el chat sus preguntas y si no luego más tarde pues pueden levantar la mano y, y hacerlas. Pero vamos, eh, muchas gracias y vamos a pasar a la, a la cuarta panelista que es Susana de Benito. Ella es educadora social y ha trabajado con, con, men con menores y en cooperativas en Bolivia. Ella ha sido pastora y actualmente, de hecho, es la coordinadora de la Escuela de Pastores de Campo Abierto, en la Sierra de Guadarrama. Campo Abierto es una organización que pretende enfrentar varios problemas que se relacionan simultáneamente, algunos de los que hemos visto en la película, ¿no? como la insostenibilidad ambiental, cultural y económica de, de un modelo en quiebra, tanto a escala individual como a escala global. ¿no? Entonces, bueno, pues eh, Susana, eh, muchas gracias por venir. Y te cedo la palabra. Buenas noches. que Es campo adentro, no campo abierto. No pasa nada, no pasa nada. Eh, bueno, una de mis peores momentos vitales es hablar en público, así que me estoy empezando a poner con mucho calor roja, y así que voy a hacer lo que pueda. Eh, bueno, me adentré en este mundo de lo rural hace ya pues, ocho años. y eh, conocía a las ovejas más majas del mundo <ríe> en una cooperativa, entonces ya mi, mi, mi trayectoria social pues quedó un poco apartada, sobre todo la institucional. Eh, bueno, con estas prácticas que tiene esta mujer, que no me sale el nombre de la película, <ríe> me siento como bastante, bastante identificada con pues, cómo puede tratar la mujer eh, muchas partes de los cuidados, de... La sostenibilidad del medio rural, o sea, es que son otras formas y otros haceres que me los estoy encontrando mmm, muchas veces en, en el trabajo con las mujeres. Y bueno, mmm, hay que aceptar y asumir que esto es un, una sociedad patriarcal y que bueno, pues las prácticas que tenemos las mujeres muchas veces son las del cuidado y las de las del respeto, las de esperar, ¿no? como esta mujer que enmarca súper bien en, en la peli. Y bueno, eh, históricamente es verdad que ha tenido un papel secundario la mujer en el mundo rural, prácticamente invisible, aunque ha sostenido muchas cosas. <risa> es una realidad. Y eh, bueno, pues a partir del despoblamiento creo que hubo también un... un como se quedaron solas las que quedaron, porque muchos oficios que estaban enmarcados en el mundo rural de las mujeres eran lavaderas, hilanderas, eran oficios que, que desaparecieron en un momento dado, entonces las pocas que quedaron se quedaron bastante solas, imagino. ¿Qué? Actualmente veo que está revirtiéndose ese, ese proceso y que muchas iniciativas, como habéis nombrado, están lideradas por mujeres, además, que quieren un cambio hacia esa a esa forma sostenible de, de hacer las cosas y, y respetar el medio ambiente y con una energía que a mí me, me encanta. Y bueno, lo que nos estamos encontrando yo desde mi profesión, de unas de, de ellas, es que tenemos un mundo rural olvidado en general y que han quedado muchos hombres con, con unas prácticas durillas de entender y de, y de aprender junto, junto a estas personas y um, Bueno, um, he, trabajado con más o sea, he trabajado con otros pastores y lo que encontramos ahora mismo eh, es una Inex Inex Inex Joder. un mundo rural inaccesible, en donde las prácticas o las pocas prácticas que quedan hacia esa sostenibilidad antigua, porque ahora lo, es como lo nuevo, lo, lo, lo mejor que se puede hacer para el medio ambiente, pero eso ya se hacía, esas prácticas ya se hacían. Lo que pasa es que quedaron olvidadas en este mundo capitalista, ¿no? en esta industrialización que ha comido un poco todo. Y, y bueno, quedan pocas personas, eh, muchas personas son hombres, y bueno, eh, con estas experiencias que tengo de compañeros, compañeras que han estado en el mundo rural, pues se encuentran con contratos un poco difíciles, pero bueno, ahí están en... en en el camino de, de entenderse las personas que quieren adentrarse en este mundo y las que ya estaban. Es muy complicado. Y bueno, hace dos años pues fui a caer con Campo Adentro, la organización que, en la que estoy trabajando ahora. Y hemos creado la Escuela de Pastores de la Comunidad de Madrid. La Campo Adentro ya lleva desde el 2004 haciendo escuela en Picos de Europa, intentando recuperar estas prácticas antiguas, pero que ahora hacia la sostenibilidad, pues son muy importantes. Y bueno, ahora mismo pues estoy en el albergue con los alumnos y me estoy encontrando con, con una experiencia muy increíble, la verdad, porque muchas de estas alumnas son mujeres que me están agradeciendo mucho la forma en la que desarrollo mi oficio. O sea, y a mí me sorprende porque digo, pero no no sé, la gente... No lo hace igual que yo. Y parece que no se encuentran con esto. O sea, me, me agradece mucho la forma en que tratamos a los animales, la forma en que nos tratamos como personas, eh, poder estar a gusto y en confianza. Estas son cosas que no se suelen dar en el mundo rural, en, en lo más tradicional. Y Es realmente una pena. Tiene que haber muchas más mujeres realmente desarrollando proyectos y haciendo todo esto que estáis haciendo, bueno, a mí me parece muy bonito. Y, y bueno, nada, resaltar sobre todo que estas prácticas son sobre todo pues de una parte femenina o de, más feminizadas. ¿no? Esa parte de los cuidados es una parte muy, muy femenina que se nos inculca mucho en la sociedad a aprender a cuidar. No cuida cualquiera, las mujeres cuidan. Existe una globalización de los cuidados. Esto quiere decir que muchas mujeres han emigrado y que no es que los hombres hayan acogido esta parte sino que las mujeres de otra parte del mundo están ejerciendo los cuidados que no se ejerce, que esta parte no quiero generalizar del todo, o sea que, que también quiero que se entienda, pero quiero resaltar esta parte mucho que, que, que son las mujeres las que cuidan y las que se nos educa para eso. Entonces, me parece muy importante el tema del género dentro de este. Bueno, y, y es que en el documental, o sea, a mí me parece impresionante, es increíble, o sea, es que resalta todo, resalta la parte más ¿no? capitalista de presión que tiene el, el, el hombre con la familia, porque tiene que sostener, pero luego, a, como hablando hacia, hacia afuera con el otro hombre, hay un momento en la conversación que dices: Sí, vas a hijo por año, jaja, ¿no? Es como hacia afuera tienes que mostrar una imagen, pero dentro no, dentro estás muy jodido, estás mal porque no consigues pues producir todo lo que tienes que producir para mantener todo lo que tienes que mantener. Entonces esto esto es así, o sea suele ser así. Y bueno, esta mujer realmente es un ejemplo increíble de, de persona, o sea yo me he enamorado de, de ella. Me encanta cómo trabaja con las abejas, cómo, cómo ejerce todas sus prácticas, cómo cuida, no sé. Me encantaría que en el documental se hubiera puesto más firme y, y hubiera hecho algo. Porque ella se va, o sea, ella se va con sus colmenas, con las pocas colmenas que le deberían de quedar, a otro sitio y se las siguen destrozando. O sea, esto es impresionante hasta qué punto llegamos, pero es que es... Es como una imagen muy real de, de, de la sociedad en la que estamos y me parece sorprendente, o sea, me parece increíble. No sé si tuvieron mucha suerte haciendo este documental porque luego les llegó la familia y o sea, estuvieron tres años ahí haciendo el documental, pero les llegó todo del cielo, vamos, a mí me parece un, un ejemplo y un regalazo que... impresionante, o sea, impresionante. Llevo dos días dándole vueltas a la cabeza pensando, ¿qué, qué hago con, con este documental? ¿Cómo lo cojo? Porque es que tiene más chicha. Que, que muchas otras que he visto y bueno nada, por último decir que también me he visto en este papel embrutecido en el campo que ha adoptado prácticas que no quería, que no me gustaban, que no iban conmigo y bueno, de todo se aprende pero desde luego que no podemos perder nuestro norte que tenemos un norte muy bonito vamos y animar a todas las mujeres a que se lancen a hacer cosas porque es que vamos hay una potencia ahí increíble y unas prácticas y unas formas de hacer maravillosas. Y me voy a callar ya. Bueno, pues, pues nada, muchísimas gracias eh, Susana. Has contado un montón de, de, has abierto un montón de temas que espero que ahora podamos eh, podáis entre todas comentar, porque creo que has abierto un montón de, de melones muy interesantes. Y bueno, si os parece, voy a empezar a dar paso a las preguntas de algunos de los participantes eh, y luego, de verdad, sentidos libres, si queréis añadir cualquier cosa o apuntar cualquier cosa que haya dicho alguna compañera. Eh, bueno, la primera pregunta de Sergio va para Ana y Marta. Eh, no sé si la estáis leyendo, pero dice, habéis comentado las oportunidades en el entorno rural y en el futuro... Mientras desde este lado más urbanita, desde el comienzo de la pandemia veo cada vez más gente de mi entorno queriendo conectar con alternativas como las que planteáis. ¿no? Da la impresión de que los desequilibrios que vivimos entre lo rural y lo urbano podrían compensarse si damos con los vasos comunicantes adecuados, pero parece que no los encontramos. ¿no? ¿Cómo veis vosotras esto? ¿Habéis visto mayor interés desde el inicio de la pandemia para trasladarse al entorno rural desde las ciudades? Y nada, y da las gracias. Marta, Ana. Pues por supuesto, hay, hay un aumento de, de, de interés, pues, la gente se ha dado cuenta de que en, en las ciudades no puedes comer al final, ¿no? Y, y qué pasa, que, que sí que, que puedes invertir ahora en el rural de formas diferentes, ¿no? Eh, la administración, yo mis 20 años, pues me ha ayudado de aquella manera, ¿no? Entonces, sí que hay otras vías ahora pues, de financiación, como puede ser el crowdfunding, eh, la banca ética y otras formas que sí que pueden ayudarte a, a emprender en el rural. Eh, porque si vas a estar esperando a que la administración te dé la subvención que, que pretendes, no, por ahí no. Pero sí que hay otras formas de, de salir adelante y, desde luego, hay, hay muchísimo por hacer en, en, el, en el rural. Muchísimo. Sí, a ver, yo, aparte, bueno, en relación a lo que comenta el compañero, eh, habla de desequilibrio entre ambas áreas, entre el mundo rural y el mundo urbano, yo diría que más bien se ha producido una desconexión total, o sea, ha llegado un momento en el que la comunicación entre ambos medios ha sido nula, en el sentido en el que hemos construido una, una realidad que, que es su humo, porque el medio urbano no es más que una creación artificial que trata de imitar lo que pasa en el rural y en la naturaleza para crecer ilimitadamente. Pero es, eso es irreal, o sea, eso no existe, es imposible, es como construir una casa empezar por el tejado sin, sin, sin pilares y sin una base sólida. Es decir, el rural es el que alimenta realmente, en el sentido más amplio de la palabra, y, pero ya vamos a una cuestión fundamental y de futuro, que es asegurar la alimentación de una sociedad en con constante crecimiento. Y ojo, porque alimentarse no es comer, uh -huh. no todo lo que se come es alimento. Entonces, eh, una alimentación sana, equilibrada y que, y que además, bueno, pues propicio lo que, lo que estamos hablando, ¿no? Que, que nuestro entorno, que nuestra tierra sea fértil y continúe siendo fértil muchas décadas, implica pues darle una vuelta a todo esto. Y el interés viene precisamente, yo creo que por descubrir que efectivamente el sistema de vida que se ha creado eh, en las urbes, que a veces dista mucho de lo que conocemos por calidad de vida. Y eso es el, ese es el concepto que ha salido en esta pandemia a la luz, la calidad de vida lo que entendemos por calidad de vida y las necesidades individuales y colectivas que tenemos como, como especie Fantástico pues eh, hay varias preguntas antes de eso eh, le, voy a dar la, le vamos a dar la palabra a Mar que había levantado la, la palabra primero eh, así que Mar, adelante Hola, ¿se me oye? Perfectamente sí Primero de todo daros las gracias coincido con todo lo que habéis dicho todas y creo que no habéis mencionado el, el tema de la basura, el, el, la familia dejó todo un vertedero cuando se marchó y el detalle de la fuente, había agua eh, cuando Hatice eh, estaba en el pueblo sola, pero dejó de haber agua en la fuente, es decir, es que está todo conectado, todo es interdependiente, es, es lo que habéis dicho y, y lo que dice Susana de que necesitamos más mujeres, claramente… Eh, es que el ecofeminismo es la única alternativa al, al, capital, al donde nos está llevando el capitalismo, que es lo que ha estado en manos de, de los hombres que nos han estado gobernando hasta ahora. O, o, o hacemos algo o, o es que vamos a la extinción y a la destrucción del, del planeta, sinceramente. Nada, muchas gracias. Perdona. Gracias a ti, Mar. Eh, vale, estaba preguntando. Eh, perdón, estoy aquí como a cuatro bandas eh, decía eh, Rodrigo a mí, bueno, Nacho, eh, me gustaría comentar algo con respecto a lo que ha dicho Mar si Por es supuesto probable, posible, por si supuesto. no rompo el formato perfecto, adelante bueno, pues mmm, me gustaría un poco romper bueno, me gusta decir eh, que hay un acercamiento femenino y masculino a las cosas porque al final todos tenemos un poco de todo, ¿no? Lo que hemos hecho durante la historia es que hemos, hemos tenido un acercamiento masculino de las cosas extremo, entonces nos ha llevado a, ese, de, a esa especie de paternalismo y a esa especie de tratamiento extractivo eh, maximizado de, de pues ese, ese, esa manera de ver las cosas desequilibrado. Es que antes alguna, al, creo que ha sido Mar, o Marta, no sé, esto Marta creo, alguna de vosotras que ha mencionado. El equilibrio. Yo creo que hay dos palabras clave en la vida que son diversidad y equilibrio. Entonces esas dos palabras, si lo aplicamos a todo, a nuestra vida, a la naturaleza, al entorno, a las relaciones personales, al amor, a, al final es lo que nos lleva a, a la buena vida, al bienestar y a, a poderse continuar en la vida. Entonces bienestar y equilibrio y diversidad y equilibrio. Y, y los, todos tenemos un poco de masculino y femenino y hemos desequilibrado el tratamiento de las cosas masculinizándolas demasiado. Ahora las tenemos que feminizar un poco, ¿no? eh, de llegar a las cosas de manera femenina. Y, y eso también lo están haciendo los hombres. Yo creo que hay un, una revolución grande en el tema social. Los hombres cada vez cuidan más, eh, tienen más, más peso en, sus, en su manera de ser de esa parte femenina, yo creo que estamos en esa evolución que a mí me parece muy buena y si conseguimos que, que tener ese equilibrio, tratar las cosas con ese equilibrio pues igual encontramos el camino de salida de este berenjenal en el que nos, en el que nos hemos metido que, y por otro lado yo creo que lo que ha permitido que también se polaricen el hecho del rural y el urbano, eh, contestando a la pregunta que alguien planteaba antes es el crédito ambiental del que hemos estado viviendo, es decir, el, el extraer y el, el abusar realmente de los recursos que tenemos en la tierra en abundancia que teníamos, nos ha permitido crear un mundo artificial, que tú sacas la comida del supermercado, que no pasa nada si tú coges el coche para todo, que yo me puedo comprar un teléfono móvil cada seis meses, entonces todo ese crédito ambiental del que hemos estado viviendo se está acabando, entonces ahora estamos en la parte de la deuda y, y yo creo que ese es el momento histórico en el que nos encontramos ahora mismo, entonces es el hecho de hacia dónde vamos a evolucionar, pues eh, yo, yo espero como la película que haya una esperanza, que después de perder todo ella vuelva a coger otro trozo de las colmenas de las abejas salvajes y podamos volver a empezarlo de manera correcta, pero ahí estamos. Eh, Susana, Ana, Marta, no sé si queréis añadir algo a esta reflexión de Concha y de Mar sí, sí, me gustaría añadir que realmente no sé si conocéis que hay el, un día el día de la sobrecapacidad de la Tierra que, que este año pues ha retrasado la, la fecha bueno, por la pandemia ¿no? y que viene a decir, son unos cálculos muy complejos pero que viene a decir que consumimos 1,6 planetas al año o sea, tenemos una hipoteca con la tierra, brutal. Eh, brutal. Entonces, es que no, no hay, o, o, o se cambia, o sea, los ríos están contaminados por, por, por todos los medicamentos que, que, que, que, que tomamos, que se van con la depuradora hacia el río, entonces eso, entre los, micro, los microplásticos, el, eh, los medicamentos, es que está todo, es que esto es una cadena que, que, que, como no paremos ya, pues no sé, no sé cómo... ¿Cómo vamos a, a acabar? Por supuesto, y en relación nuevamente a la aportación de mar, claro que sí, eh, la generación de residuos, es que, es oh. que ejemplifica también esta obra, el modelo de producción actual frente a un modelo sostenible y tradicional que nos está manifestando además el coste ambiental del modelo de producción y consumo que tenemos ahora mismo. Evidentemente, es decir, frente a un modelo de consumo y producción local, un modelo de consumo global que genera pues una huella enorme pues a todos los niveles y aparte que genera una cantidad de residuos brutal. Claro, es que es, es, es, es un ejemplo, o sea, está tan bien expresado, tan bien reflejado, tan, ma, tan materializado, que, que, que es un poco la lectura de lo que estamos viviendo, de la situación que tenemos y de dónde están los puntos para empezar a trabajar. Porque, bueno, a lo mejor me anticipo mucho, pero es que mmm, tampoco tenemos que olvidarnos del perfil de la protagonista, ¿vale? Ella encara no, probablemente muchos de los valores que creo que están en peligro de extinción de la especie humana. Esa falta absoluta de, de avaricia, esa sensibilidad, esa vulnerabilidad, esa inocencia, pero al mismo tiempo también enmarca la frustración. ¿no? Ese, ese, ese es el punto de trabajo que tenemos ahora sobre la mesa, ¿no? ¿Cómo luchamos frente a esa frustración? Pues por el abandono, ¿no? esa desolación por la pérdida, por las carencias que a nivel personal e individual, muchas mujeres y hombres, sobre todo mujeres que viven en zonas rurales, están sufriendo. ¿no? Entonces, no nos olvidemos porque, claro, sí, enmarca un perfil de, de, de, de modelo de vida, de modelo individual, de modelo de especie, pues perfecto y sostenible, pero también encara la realidad más cruda que tenemos hoy en día, eh, y que estamos palpando, ¿no? Y es esa frustración frente a la situación que nos encontramos en, en, en medios como el nuestro. Y ahí estoy con Susana, que decías que, que, que realmente ella al final no hizo nada, ¿no? no claro, esa es, frustración es que nos pasó no a nosotras, horas, y, oh, claro. Es que nos llega, bueno, nos caen esos vecinos a nosotras aquí, vamos, actuamos ahí como... Sí, sí, No queda impune, no queda no, impune. Pero ¿qué le, falta? ¿qué le faltaba a la protagonista? ¿Le faltaba la compañía? Le faltaba sentirse arropada, sentir esa vida. ¿no? De ahí un poco la importancia del modelo cooperativista también para salvar nuestro medio y para un poco ese, ese, ese, empoderamiento, ese empoderamiento a nivel de, de, de, de naturaleza, a nivel de proyectos, a nivel cultural, a nivel social, a nivel de vida mismo. ¿no? Es muy duro hacer cosas viéndose sola, muy duro. Sí. Eh, creo que Susana quería completar ahora pero una cosa que habéis señalado que me parece interesante de la película es que muestra todo eso y dentro de toda la hermosura que tampoco idealiza lo que es la vida en el campo, que también muestra toda la dureza ¿no? eh, Susana Bueno, añadir que, que ese último pedazo ¿no? o ese comienzo de nuevo de sus colmenas se está dando de alguna manera con iniciativas como las que estamos viendo se va muy lento, va muy poquito a poquito pero se da que hay una desconexión muy grande de las personas que están en, de la ciudad en el mundo al mundo rural ese salto es casi pues es invisible también o prácticamente imposible yo desde la escuela de pastores es un poco lo que lo que me estoy encontrando como esa desconexión absoluta de qué es para ti el mundo rural y qué es para no es para ti vivir del campo y, y trabajar el campo y, y hay una imagen bastante bucólica a veces de esto y, y es duro. Y por ejemplo, hacer cosas sola, que como la pasa la protagonista, eh, no tiene sentido, no tiene ningún sentido. De hecho es este pedacito el que le falta, no y quizás para, para salir más adelante contra, contra, el, contra el gran monstruo al que se está enfrentando. Voy a enlazar con una pregunta, perdón, eh, que eh, si le pido pe, perdón a dos de las personas que han hecho una pregunta, pero justo lo que ha dicho Susana, lo quiero enlazar con una pregunta que encuentro más tarde, pero me parece bien meterla ahora. Eh, decía Patricia que, que la ha emocionado muchísimo en la película El tema de la soledad, que ahora comentaba también Susana un poco. ¿no? Entonces, ella quería preguntar a las ponentes que, que cómo la lleváis, eh, si la sentís como algo positivo o como en cambio algo que... Que os pesa. Yo sí si puedo contestar. Eh, es un tema también que me parece exactamente, también me emociona. Yo creo que en etapas de mi vida eh, he disfrutado mucho la soledad, <risa> pero la soledad cuando puedes permitirte el lujo de tenerla o no tenerla. Entonces, la soledad así se lleva muy bien. La soledad cuando no te queda más remedio me parece un drama que me preocupa mucho, fíjate, igual es que ya me estoy haciendo mayor, eh, con todo este tema de la pandemia y tal, me parece que va a ser un tema eh, que nos va, otra pandemia que nos va a solar de aquí a pocos años como sociedad, la soledad. De hecho, a veces le doy vueltas y, y a veces me dan ganas como de, de pasarme a ese otro campo de trabajo que es acompañar a personas solas o hacer algo respecto a personas solas. Yo... Bueno, he tenido relación en mi vida por razones familiares y tal con el Reino Unido y que es una sociedad, bueno, pues digamos que más industrializada antes que nosotros y que ha llegado a otro estado de cosas y ahora eh, tienen grandes intentos de campañas para atacar el tema de la soledad, porque es uno de los temas más preocupantes que tienen ahora encima, tanto en el rural como en el urbano. El tema de la soledad. A mí con todo este tema ahora de hacerlo todo por internet desde casa y no sé qué, no sé cuánto, bueno, que esperemos sea algo más estacional, pero sí que me, me preocupa el tema de la soledad porque ya se está sembrando también desde edades más jóvenes. ¿no? Entonces, como decía antes, es un tema que yo creo que hay que atajarlo, o sea, hay que, hay que abordarlo. Eh, de volver a reconstruir esas comunidades que se han roto, porque parte del, parte del problema en el que estamos ahora es que hemos roto las comunidades. El sistema capitalista le interesa el individualismo porque el consumismo lleva a ser un ser individual que necesitas de todo y no aprovechas lo de los demás, porque bueno, o sea, te implica más gasto, más consumo, más tal. Y eso ha llevado de alguna manera a que las comunidades se hayan roto. A mí me preocupa eso especialmente. Además, en el rural, por ejemplo, las comunidades es una manera de cooperar, los sistemas comunales eh, que todavía existen y además España es un país paradigmático en comunales. ¿no? Era una manera de ayudarse mutuamente y de además aprovechar mucho mejor los recursos y establecer un tipo de relaciones de aprovechamiento mucho más eficiente de los recursos. Y eso lo hemos roto también. Para mí es un tema, tu pregunta Patricia, es un tema fundamental también en el tema de la sostenibilidad ambiental y social. El tema de atajar y de abordar el tema de la soledad. De aquí a lo que no, nos viene. Eh, no sé si Susana, Marta o Ana queréis hablar algo respecto a cómo sentís esa soledad o? Yo... Venga, comento algo. Eh... Bueno, eh, hay dos cosas así que he pensado y que a veces estar acompañada no quiere decir que no te sientas sola, también depende de qué compañía tenemos, pues sentimos como compañía o soledad y que tenemos que aprender mucho a relacionarnos de una forma sana en este mundo, que va acompañado también de, pues, de crear unas prácticas, unas, unos buenos tratos, ¿no? sería. Y que a veces tenemos que tener esto en cuenta, porque se nos olvida. Y um, estamos muy acostumbradas a tener unos. o a unos malos tratos. No quiero tampoco. Um, como co hacer esta connotación de la palabra. ¿no? de maltrato o malos. pero estamos muy acostumbradas a unos malos tratos. y todo lo que no es un buen trato es un maltrato. y cada vez se ve más en la sociedad. o cada vez se visibiliza mucho más. esta parte. y se nombra. Entonces, esto me parece importante. A la hora de, de sentirte acompañada o no respecto a, a las relaciones que tengas. Y yo no tengo ganado propio porque no quiero tenerlo sola. No es porque me sienta sola, ni sino porque no, no busco esta soledad que ya pastoreando pues es una actividad que, bueno, te pasas muchas horas solo al día y, y a veces temporadas, entonces dices, bueno... Pues para que lo voy a echar sola, ¿no? Habiendo gente bonita. <risa> Muy una bien. cosa que, que quería apuntar. ¿Tenemos? Sí, ah, eh, que a mí, por ejemplo, a veces cuando de repente lees el periódico, eh, aparece muerta en un edificio una señora que llevaba cinco años muerta y, y cosas de ese tipo, ¿no? Aquí en el campo jamás pasaría eso. O sea, tú en un edificio, a lo mejor de, viven 100 personas, o sea, que estáis en, en, en nada, en muy pocos metros cuadrados, que no, se, que no, no hay nada, no tienes no ningún tipo de, de, con, de, de, de ni de nada, ¿no? Y entonces, claro, aquí, si de repente el vecino que está a un kilómetro, oye, qué raro, ¿qué no ha pasado el vecino hoy por ahí? Bueno, te preocupas, hay otra, hay otra comunicación, ¿no? Bra... Otro... Es que somos comunidad, que ¿no? es el modelo de vida. De, la definición exacta de comunidad es eso. Vivir en comunidad no es eh, compartir un espacio físico vertical. Eso no es vivir en comunidad. Vivir en comunidad es el hecho de que, eh, de que exista un cierto grado de empatía o de vínculo social que te permite pues, eh, no solo desarrollar tu día a día, sino incluso pues, tus tareas. Lo decíais muy bien antes, es decir, el modelo de, de trabajo comunal... Eh, tan propio nuestro, tan propio del rural, pues para el trabajo físico, para determinadas tareas relacionadas con las prácticas de alimentación, incluso para la gestión del territorio, el monte, el, el monte en man común, la montaña en mano común, que es un modelo de gestión de, de la superficie de montaña aquí en Galicia que es muy singular, porque no es ni privado ni público, es una gestión comunitaria de la superficie, ¿no? Y eso, ese, ese modelo que nos enseña la naturaleza, que sale, que viene, sale directamente de la naturaleza, es lo que se está perdiendo a nivel social. Y es lo que conlleva esa enfermedad, que es la soledad. Eh, desde, que, desde mi punto de vista, ¿en qué sentido me preocupa a mí la soledad? Pues nuevamente, si me fijo en la gente mayor, las abuelas y los abuelos del rural, que son los que también eh, están en riesgo de padecer y de sufrir esa soledad por la despoblación y por el éxodo de gente joven, ¿no? por esa ruptura de, de generacional que impide bueno, pues que, que podamos acompañarnos o que estén acompañados y que, y que, bueno, que prosiga ese, ese modelo de vida tan propio de, de nuestro territorio. Y que todo viene un poco dado por eso, por la salida y la fuga masiva de gente joven y mediana edad pues de, del entorno rural hacia un entorno urbano o periurbano en busca de trabajo. Es decir, es que esto introduce otro discurso importante y es en qué queremos convertir el rural. Es decir, ¿En fuente de vida y trabajo o en un dormitorio? Porque no es lo mismo. O sea, la estrategia no es la misma. Porque aquí se habla muchas veces en Galicia de, de, de qué estrategias podemos abordar desde la administración para conseguir asentar población en el rural, pero hay que tener claro cómo queremos asentarla. O sea, ¿queremos ofrecer dormitorios o queremos no. ofrecer posibilidades de autoempleo, de gestión, de vida, creación de una familia, que es lo que buscamos? ¿no? Eh, bueno, le, le vuelvo a pedir perdón a Adrián y a Rodrigo, que tenía una pregunta primero, pero es que justo Marta acaba, o sea, Ana acaba de abrir eh, un melón relacionado también con una pregunta que hacía Loles, ¿no? Que decía... Eh, ¿Se corre el riesgo con la exp expansión del teletrabajo, de que la gente se acerque al mundo rural buscando un mundo rural bucólico que no existe, repitiendo las prácticas capitalistas y sin intención de implicarse en lo rural y de cuidar este medio? Eh, ¿a, quien, a quien la quiera sí, recoger. rotundamente. <risa> rotundamente. <risa> rotundamente porque yo ya me he escuchado eso de, es que no tengo internet de banda no sé qué no sé cuánto. Y digo, pues mira, vaya por Dios. O sea, ya sin frivolizar, sí. Sí, porque queremos el mismo modelo de vida que, que estaba fracasando en otra ubicación y lo queremos reproducir aquí. Con, la, con el confort y todos esos términos, pues calidad de vida, relax, tranquilidad, que nos ofrece el rural. Y no es la, no es la alternativa, volvemos al mismo. Es como la estrategia para abordar la despolación y la crisis demográfica. No es la vía. ¿Qué ocurre? Que es, es una vía que es impuesta, lógicamente la gente que huye que a zonas rurales, que puede hacerlo por cuestiones de, de trabajo y demás, pues claro, tiene que dar salida a las necesidades, ya no que genera él, sino que el propio sistema le genera y esas necesidades se convierten en obligaciones, entonces tienes que darle salida y tratas de hacerlo, lógicamente, pero, pero no, no es un modelo parche, pero no porque no, no, no, no será viable hacerlo de esa manera. Claro, y relacionado con esto, Adrián Gallero preguntaba que, que cuál sería la idea o el mensaje que trasladaríais a la población de las ciudades, ¿no? Yo, yo si me permitís eh, decir algo, añadir al respecto, yo pienso que, que quizá el nuevo, antes preguntaba a alguien si se podían establecer cauces rural, urbano tal, yo, yo igual veo que es que el nuevo modelo que vendrá será quizá una hibridación, es decir, necesitamos, vuelvo al tema de la diversidad, hace, po, hace tiempo estuve con un chico de una zona muy despoblada de Córdoba y él se, se dedica a la agricultura, ganadería y tal, y estamos con unos eurodiputados que les llevamos allí para que les contaran un poco eh, cuál era su realidad y, y, y cuál era la realidad de alguien que vive joven de veintitantos años en una zona despoblada. Entonces le dijo, no, pero nosotros estamos promoviendo que vuelva a la ganadería, vuelva a la agricultura, y él dijo, no, si sí, yo quiero que vuelva todo eso, pero es que quiero que venga más gente, yo soy joven, yo solo no me quiero relacionar con ganaderos y tal, yo me quiero relacionar con arquitectos, con dibujantes, con, no sé, con un poco de todo, yo quiero una zona rural variada. Entonces eso me hizo un poco reflexionar que, que quizá, pues a lo mejor se va a sentar gente que va a necesitar internet porque trabaja de dibujante para una revista de no sé qué, pero también necesitamos que haya, por supuesto, productores. Eso es fundamental, que haya productoras, productores, ganaderos, ganaderas eh, y, y transformadores y de todo un poco. Entonces yo creo que lo ideal sería, vuelvo otra vez a la palabra diversidad y equilibrio, que nuestras zonas rurales fueran diversas y equilibradas y que se hicieran unas sociedades ricas, ricas en, en gente de diversos tipos y profesiones y, y yo creo que quizá sí que podría ir por ahí, el nuevo modelo es lo que eh, Balín Izquierdo le llama el, el, la ciudad de... ¿cómo le llama? El campo eh, agropolitano. Es quizá esa, ese, ese concepto de agropolitano que sea una cosa como muy cosmopolita en el sentido del agro, variada y diversa. Y no sé, quizá ese modelo sí que podría ir por ahí y podría ser un modelo, pues de aquí en adelante, que además Crear a cauces eh, campo ciudad. Yo pienso que eso puede ser una de las posibilidades que, que tengamos para, para reequilibrar este desequilibrio. No sé, Susana o. Quería Ana en, que en lo que decía la concha, ¿no? De que sí que es necesario que venga gente al, al rural, ¿no? Y yo creo que la naturaleza es muy sabia. Y entonces Va a haber mucha gente del, del, del urbanitas que se van a venir a rural que se van a quedar, porque si pasa que el primer invierno ya tienen una prueba de fuego pasada, ¿no? Ya es como, pues están preparados, ¿no? Para, para salir, claro. Entonces va a ser gente que va a aportar. Esta gente que viene, en plan, Heidi, no sé, con una imagen bucólica, pues, pues a lo mejor en los dos meses de estar y cuando. No te vaya a internet, cuando te quedes sin agua, cuando tengas... Que no te llegue el transporte el día que querías a la hora que querías. Y ese tipo de cosas, pues bueno, ¿Sabes? pues, pues quizás pues, es una natural, ¿no? Es un filtro natural. La aportación. Sí, sí, sí, sí pero es claro. Aquí están las palabras claras, aportación, equilibrio y diversidad, y convivencia y respeto. Porque sí. yo ya me he encontrado con casos de gente que regresa y el problema es que no existe una no hay no convivencia y un respeto con la gente del lugar. Y eso sí. es muy duro también, con gente que tiene una tradición, una forma de trabajar, unas costumbres, que lo conoce, que lo comparte o suele compartir, porque precisamente eso es uno de los atributos, o eso es lo que he aprendido yo de, la, de los hombres y mujeres de, del rural. Y en cambio, pues no hay una, una aceptación o un respeto, una convivencia por parte de, digamos, la familia que viene de fuera. ¿no? Uh -huh. Un poco lo que ocurre también, o lo que veíamos así o entreveíamos un poco en el documental, ¿no? Eh, Susana, no sé si quieres añadir algo. Sí, yo creo que esta hibridación que comenta Concha, como ya se está, se está empezando a dar bastante, por lo menos en la zona del BOA, lo que estoy ahora mismo, sí que de repente hay más gente que se ha ido a vivir aquí, han subido los alquileres y, y bueno, creo que se va a dar. Espero que se dé de, de una forma respetuosa realmente porque entiendo y comprendo a las personas que viven en los pueblos y bueno, pues este mal humor que a veces llevan eh, es por algo, también. Eh, que no es por cualquier cosa, vaya, es porque el progreso llega de la ciudad y yo sé cómo hacer las cosas y bueno, pues ahí tenemos que encontrar en un punto en el que estemos cómodos todos. Y eh, esta es la parte que más me preocupa a mí de, to de todo esto. o sea A mí que vaya gente joven al mundo rural me parece estupendo y que, que haga millones de cosas también, es lo que hace falta. O sea, tengo dos colegas en La Rioja, otro en gente joven que realmente está dedicando al pastoreo y a, y a la producción con, con ganadería. Y, y por otro lado, aparte de, de esta hibridación, estas personas que puedan llegar del mundo rural, también veo eh, la dificultad que hay del acceso a la tierra. Entonces, esto está siendo un problema bastante gordo, a mi parecer, porque existen comunales que, bueno... También estas personas que se han quedado se han reapropiado de, de estos, entonces cuando llegas de fuera, pues tú eres el, el que vienes de fuera, ¿no? Esto no es tuyo, es mío, ojo, y lo voy a defender. Entonces aquí hay un, bueno, surgen muchos problemas, eh, que todo también es hablar y, y llegar a entendimientos, que a veces es complicado, sí, no es nada fácil de hecho. Y... Um, y lo que también tiene, o sea, lo que he visto también en muchos sitios es que el, el, la cantidad de ganado con la que tiene que vivir la gente, ¿no? O la cantidad de el exceso de animales que tiene que tener la gente para poder sobrevivir de eso, o sea, me parece una locura que la carne siga costando lo mismo que hace 30 años y que un vaquero con una vaquera que vivía antes con 20 vacas está intentando sobrevivir con 100 y además trabajar los retenes. O sea, esto me parece realmente increíble y entiendo que hay estos conflictos de las personas que están viviendo en el campo y los que vienen de la ciudad, porque la tierra no es accesible para todo el mundo y porque hay una desvalorización del sector primario impresionante. Muy bien. Eh, pues continuamos con una pregunta de Rodrigo. Eh, esta iba dirigida a Ana y Marta, y, y os pregunta a Rodrigo, ¿cómo veis el futuro de la producción ecológica? Bueno, a Rodrigo, o sea, os preguntaba Marta y a Ana, pero vamos, Concha, Susana, si queréis añadir cualquier cosa, por supuesto. Yo veo que es el único futuro, <risa> la ecología, es lo sí. único, que, que realmente es sostenible, es que no, no ve otra forma. No, vamos, no... no... Yo cuando empecé, eh, al principio pues no era ecológica, porque no, no tenía ni idea de vaca, ni sabía cómo, cómo iba este mundo, pero ya el primer año le dije, Dios mío, este sistema sí si no lo quiero ni de broma, ¿no? Y me parece que es la única forma de, de, de poder seguir, es con, cuidando la tierra, que no hay, no, no veo más. Si lo sí, yo eso. creo que es lo mismo. Lo comentaba antes, uno de los grandes retos que tenemos sobre la mesa de cada futuro es el asegurar el acceso a recursos básicos de toda la población, un agua que se pueda beber, que sea, porque el agua también es un alimento y es importantísimo, una tierra que sea fértil y que continúe siéndolo para las generaciones que vienen por atrás. Y, y alimentos de calidad y seguros, ¿no? eh, entonces yo creo que todos estos retos solamente se pueden afrontar desde un modelo productivo que sea sostenible eh, no, no, y el modelo ecológico significa eso. Sí, yo creo además que, que eh, al punto en el que hemos llegado de inflexión lo único que tiene sentido es una economía de la descontaminación, entonces contaminación es totalmente, es un camino que no tiene salida, entonces ahora tendríamos que una economía de descontaminación, empezando para agricultura, pues producir en agroecológico, o sea desde ya, eso sería lo más lógico, pero como hemos creado un mundo lleno de intereses económicos y de cortoplacismo, pues ahora se están polarizando la, la lucha, ¿no? está el, el, el interés del mundo económico financiero de, de esa antigua usanza, vamos a llamarle, que sigue maximizando, intentando maximizar sus beneficios para amasar beneficios económicos y el resto de la población, que yo creo que es mucha y que poco a poco irá despertando, a ver si nos da tiempo a que, a que despierten del todo antes de, de que sea demasiado tarde, pues es el único camino, como lo habéis hecho muy bien, es que no, no hay otro, realmente si, si seguimos el primero, el que estamos ahora, pues durará lo que dure, el abismo hasta que caigamos, entonces la única salida es esta, con lo cual pues el, el agroecológico pues es el único, la única esperanza. Un poco relacionado con esto que decíais, preguntaba también Rodrigo eh, a todas, ¿cómo veis el tema de la España vaciada y si pensáis que hay vuelta atrás o no? Venga, empiezo. Eh, Susana, sí que... Eh, que hay vuelta atrás, un o nuevo, un nuevo comienzo, no sé. <ríe> eh, la España vaciada estaba muy vaciada muchos sitios y es así. Hay un libro que se llama Los últimos, que dice que hay zonas de Laponia que están más pobladas que, que zonas de España. Es muy increíble, pero pasa aquí. Y... Eh, y es un hecho totalmente real, de, vamos, es más que puedes ir por Soria, Teruel, no sé, o sea, es que um, Guadalajara hay millones de provincias que están completamente despobladas y que cuando se empieza a sentar la gente en el mundo rural, pues yo espero que el sector, el sector primario, pues tenga su hueco ahí con sus producciones sostenibles, pequeñitas y, y que, pues que sea viable en la producción. Lo que pasa que... Pues tenemos que encontrarnos en este punto de quién se va primero, solo, <risa> ahí a un pueblo de Soria. Bueno, pues a ver cómo se va desarrollando el asunto. Pero sí, sí, es una España vaciada, muy vaciada. O sea, hay muchos pueblos abandonados, muchísimos. Es que no sé decir no sé decir ahora mismo mmm, un número, pero he estado leyendo y es brutal la despoblación que hay. sí. Yo, al hecho de la España vaciada, <risa> eh, por supuesto, es que eh, el, el dibujo de la España vaciada eh, es lo que dibuja el sistema económico, es básicamente la, la consecuencia de todo esto que estamos hablando. Entonces es un proceso. Curiosamente acabo de leer la breve historia de España de Fernando García de Cortázar, lectura que recomiendo y en muchos periodos de la historia ha habido España vaciada. Eh, fundamentalmente por consecuencia del sistema económico aplicado. Entonces ahora estamos en este periodo que hay otra España vaciada por, bueno, pues yo creo que consecuencia del, del sistema económico. Y, y yo rompo una lanza a favor de las políticas públicas y de dónde estamos poniendo el dinero. Nosotros como transumancia naturaleza trabajamos mucho en el tema de la política agraria europea, el tema de la PAC. Y ahora mismo, eh, ahora mismo, o sea, literalmente estaba escribiendo uh, una medida al pedirle al ministerio que esa nueva medida que llaman ecoesquemas que, bueno han sacado una, o quieren delinear una nueva medida que se llama ecoesquemas y para apoyar el pastoreo eh, dentro de esto estamos pidiendo que se incentiven prácticas totalmente sostenibles como es la transhumancia que es una práctica maravillosa de, del sistema ganadero más eficiente en el uso de recursos y que precisamente es como un riego por toda esa, una parte de esa España vaciada. Entonces, si esa práctica eh, se apoya, que además es una, una de las, España es un país paradigmático en el tema de transomancia, y lo pongo como uno de los ejemplos, si esa práctica se incentiva, si consigues que haya relevo generacional, si se consigue que esa práctica tan sostenible de gestión ganadera... Se siga incentivando, si el conocimiento de esa práctica se sigue transmitiendo, vamos, es una manera de pelear, de combatir esa España vaciada. Pongo la transhumancia como pongo todas muchas prácticas tradicionales o muchas prácticas nuevas que se están llevando a cabo en el territorio, como la que hacen Marta y María. Lo que pasa que es está, que está ocurriendo que el sistema, el dinero de la política agraria comunitaria, se está poniendo mayoritariamente en el sistema industrial. Entonces, si estamos poniendo ese dinero en una agricultura industrial, que eso es una industria, eso es un tipo de industria, que utiliza recursos naturales para ese tipo de beneficio, normalmente empleando muy poca gente, porque cada vez se están robotizando más, pues se ahonda más todavía el tema de la España vaciada. Entonces, la elección que hagamos, la presión que hagamos sobre nuestras administraciones, de dónde ponen los fondos públicos, también va a decidir que arreglemos la España vaciada o que la hagamos todavía más crónica. Y el modelo ahora de la política agraria europea lo que hace es incentivar y exacerbar que todavía se haga más crónica. Entonces, quiero, quiero poner ese punto ahí porque es un punto de reflexión para todos. Es el dinero eh, de, la, del, de la Unión Europea en la medida donde más dinero se está poniendo ahora mismo del presupuesto europeo. Es la política agraria. Y la estamos derivando hacia un modelo industrial que lo que hace es exacerbar es la España vaciada. Entonces esto es un debate yo creo que podríamos tener para otra película. Bueno, es que me, una cosa que me parece muy injusta, por ejemplo, nosotras, ¿no? que llevamos mucho, muchos años eh, siendo ecológicas por, por convicción, ¿no? por, por moda, como muchas veces me llama algún ganadero, oye, mira... ¿Cómo te pagan el litro, de la, el litro de leche en ecológico? Le digo, mira, no te contesto, porque si lo único que te interesa es eso, no, no es el, el, el, tu modelo seguir, ¿no? Y todo lo que me parece muy injusto es que nosotras, que estamos cuidando la tierra, haciendo la, bueno, todo como, como tiene que ser, y tenemos que pagar unas tasas ¿no? o sea, sobre nuestro litro de leche que producimos pues a un consejo regulador, no sé qué, no sé cuánto, la inscripción tal y cual, nos dice que el vecino. Eh, pues, por contaminar. Por contaminar, que está echando herbicida, pesticida, todo tipo de cosas, nada. Entonces, pues claro, es que me parece absurdo, o sea, hay cosas que no tienen sentido. Hay un informe, yo, perdona que te diga que te corte, que se llama El que contamina cobra. Tendréis que mirarlo en internet porque es un análisis Esa, que hicieron es, el que contamina cobra y justamente y es eso. Qué bueno. sí, sí. Pues un poco al hilo también de lo que comentabas Concha, aquí también aquí hay, hay mucha tarea pendiente y también por parte de la, de la función pública, ¿no? de la parte administrativa. ¿no? Yo creo que tenemos una fuerte crisis demográfica y por eso se habla de una España vaciada, también por un, una pérdida de servicios. Lo que, lo que estamos hablando, un poco de qué manera se decide pues, lo, dónde, dónde, se, dónde se invierte y dónde se realizan los esfuerzos. Lógicamente, si tenemos un medio en el que progresivamente se pierden servicios, tenemos un medio en el que no es complicado pues, eh, eh, afrontar o iniciar un proyecto en cuanto a calidad de vida, en cuanto a producción de un sueldo digno, en cuanto a esperanza de futuro para crear una familia, para echar raíces, ¿no? Son factores que son muy importantes y que nos condicionan en nuestra vida, lógicamente, a todas y a todos, ¿no? Entonces, yo creo que eh, eh, eso es una cuestión de estrategia, lógicamente, ¿no? Y, y, y, y concretamente, pues en cuanto a desviación de fondos, porque eh, eh, lo, que, lo, que, lo que apuntabas muy bien, es decir, qué tipo de modelo productivo y, o qué tipo de modelo social y económico queremos, porque eh, si eh, vamos a combatir la España vaciada con macrogranjas en áreas rurales, pues mal vamos, ¿no? Es un poco el modelo que probablemente más se está incentivando en este momento, frente a la economía y agriculturas familiares, ¿no? Entonces, eso, tenemos una, una, un claro abandono por parte de la administración, por parte de lo, de lo público, que nos está dejando pues, en soledad, sin servicios y, y, y sin cuestiones básicas y fundamentales para el desarrollo de la vida y para, para, para, para la creación de, de, una, de una familia. ¿Cómo se le da la vuelta a esto? Pues, no sé, pero mucho trabajo. Y hay otra cosa que a mí me da mucha pena, y ya con esto concluyo, y es que a mí me da mucha pena que, claro, eh, el hecho de volver a, de, de diseñar una estrategia para rehabilitar una determinada zona, pues en base a diseño de proyectos, a creación, bueno, pues de, de un pequeño modelo económico que, que permita generar empleo, a mí lo que me da pena en todo eso es que, claro, tú llegas a una aldea, a un pueblo que, que está a cero, o sea, sin, sin, sin nadie, y no hay nadie que te cuente lo que se hacía allí. Pero es que yo he aprendido muchas cosas de las que sé porque me las han contado mis abuelos, mis padres, porque he aprendido de la vecina, del vecino de al lado, porque he visto cómo han tirado horas y sudor y, y mucho para sacar adelante sus pequeños proyectos y para alimentar a sus hijos e hijas. Es decir, eso no va a existir, esa transmisión, esa, esa posible colaboración, eso no, no existe. Entonces perderemos muchos saberes. Perderemos muchos sabores, por lo tanto, perderemos muchísimos recursos realmente. Entonces, vuelta atrás, puede. En, en unas condiciones que diríamos, bueno, que realmente revitalicen nuestro potencial en cuanto a recursos y posibilidades, pues probablemente no. Muy, muy interesante. Eh, eh, nos queda un cuarto de hora, porque la verdad que llevamos una hora y cuarto, pero está siendo tan apasionante que, está, que ha volado. Eh, hay una pregunta de Rodrigo, no sé si va un poco encaminada al tema que, que, que apuntaba antes Susana. En lo que pregunta Rodrigo es, desde las instituciones, ¿qué se podría hacer en relación a los derechos de propiedad? Perdona, que estaba leyendo el chat y no, y no me enteré de tu pregunta. No, el, es, es una pregunta en general y un poco... Eh, preguntaba Rodrigo desde las instituciones qué se podría hacer en relación a los derechos de propiedad. No sé si se refiere el tema de, a ver, de propiedad, ¿se refiere de acceso a la tierra o de comunales? Bueno, no sé si se refiere a una de las dos. Hay tres tipos de propiedad, pública, privada y comunal, ¿no? Digamos, se entiende que son los tres tipos de... De propiedad. No Supongo sé. que se refiere al acceso a la tierra ¿no? ¿Qué podemos sí. hacer con el tema del acceso a la tierra? Supongo que, bueno, ahora Rodrigo Si no lo puede poner, sí, en acceso a la tierra Efectivamente Sí, Eso es un temón, o sea, es, es una de las De lo que está haciendo muy rígido eh, El tema de Bueno, pues de mejorar, de ir hacia otro tipo de sistemas De la nueva de la incorporación De gente joven a la Bueno, es un tema muy difícil Yo, a mí me gusta mucho eh, Primero Voy a hablar de dos temas en concreto que podrían ser una llave para empezar a solucionar eso. Por una parte, pues el tema de comunales. Tenemos muchísimas hectáreas de comunales en España, pero claro, el, comunale, el comunal en parte se abandonó porque la gente se fue de las zonas. Y si el comunal no se gestiona, pues, pues, pues quedan resultados de muy diversa índole. Hay gente que como decía antes, pues se apropia del tema, cobra la PAC sobre eso, hay dos personas que lo gestionan y ya está, Si siguen con ese status quo. Otras veces, pues es una pérdida de recursos, otras veces es una potencialidad para, ¿qué se puede hacer? Pues repoblar las zonas rurales y volver a gestionar otra vez el, el comunal de manera eh, sostenible, inteligente y, y en comunidad, y para sacar pues una rentabilidad y una producción de alimentos y tal. Justo hoy estamos hablando que nos gustaría mucho hacer como una un trabajo de cuánto alimento se produce en, el, en los comunales que existen ahora. Que, por cierto, no existen solo en España, existen en toda Europa. Eh, España es el que más tiene, suponemos, porque no hay estadísticas fiables, pero también Reino Unido tiene mucho comunal. Eh, el tercero, no me acuerdo si es Grecia, en fin. Hay bastante comunal en toda Europa, pero España desde luego está a la cabeza y sobre todo de comunal vivo todavía, ¿eh? que queda activo. Eso por un lado y por otro, pues tanto en, en comunal como privado como público, a mí me gusta mucho algo que se está poniendo en práctica que son los llamados espacios test, que en, en Francia lo están probando y en Cataluña además ahora tienen un grupo operativo sobre ese tema, que es eh, pues crear una serie de espacios, sean comunales, públicos o privados, donde la gente joven pueda acceder y practicar y, en, y aprender cómo ser agricultor o ganadero. Entonces, esa gestión de espacios públicos eh, pues ahí puedes probar, que, eh, primero aprender, como puede ser agricultor o ganadero, agricultor o ganadera. Eh, y segundo, pues puede ser que no te guste, con lo cual, pues a lo mejor, mira, he probado, no me ha gustado y me voy. Pero, ¿cuál es la gran ventaja de esto? Que no te vas con una deuda. Entonces, el acceso a la, a la profesión de agricultor y ganadero que tenemos ahora por la política agraria comunitaria, que, hay, que lleva 30 años y no hay manera de que, de que eso triunfe porque seguimos teniendo el mismo problema de, de relevo generacional, el problema es que te obliga a unas inversiones, pues a la deuda, que es la política de la deuda, entonces al final si tú pruebas y eso te sale mal, estás de deudas hasta el cuello, con lo cual me parece un sistema bastante no deseable. Eh, entonces promover ese tipo de espacios test que además te da, te da la oportunidad también de establecer una, serie, una entrada a la profesión en comunidad, en acompañamiento, porque al final lo que necesitas es un acompañamiento, que haya contigo alguien que te enseñe, que te, que te presente a otros productores y productoras que están y tal, que te presente cómo funciona la cadena de, de transformación, cómo funciona el mercado, tal, tal. Ese acompañamiento es lo que uno necesita cuando está solo. Antes lo señalaba Susana, no es que yo no quiero estar sola, es que yo quiero estar a la profesión, pero quiero estar acompañada. Entonces, ese tipo de estructuras son lo que tenemos que crear para facilitar también el acceso a la tierra. Y yo creo que son dos fórmulas que pueden funcionar bien y que dan cierta esperanza. Bueno, yo estoy de acuerdo y la gestión de lo comunal me parece... Una, una prioridad y sumaría, además, como bien has desarrollado ahora, la formación y el acompañamiento a jóvenes a agricultores y ganaderos y ganaderas que quieran incorporarse a la actividad, porque os aseguro que es un timo lo de los cursos de, de, de incorporación, esa incorporación administrativa. Es, es una locura. o sea Me parece un fraude, por decirlo de una manera muy clara, ya que estamos en familia. Un auténtico fraude. Eso no es formación, eso no es orientación, es todo lo contrario. Yo creo que destruye más sueños e ilusión y frustra más de lo que motiva. Entonces, eso es fundamental. Y yo creo que también podría ser un buen punto de partida el gestionar por fin o crear un auténtico banco de tierras para prevenir el abandono. Para prevenir monocultivos forestales, que por ejemplo aquí es un auténtico problema, porque compiten directamente con la, con la tierra agraria útil, con terrenos de pastoreo, con terrenos forrajeros. Eh, y yo creo que, que es uno de los grandes es uno de los grandes problemas y que probablemente pues eh, nos ayudaría, por ejemplo, a pelear pues contra gigantes tan dañinos como los fuegos, que también es una es una lucha constante año tras año que, que, que, que genera pobreza, eh, literalmente. Yo tengo un amigo que dice que en, en los montes, en Galicia, creo que hay mucho por, por, por ordenar, sí. por hacer, ¿no? Y dices que vas por el suelo, vas pisando euros. Sí, Todo sí. lo que se genera, <risa> que no se está aprovechando, ¿no? Y es que es verdad. O sea, es que tenemos un montón de cosas y después que pregunta la que hará la administración. Eh, bueno, pues en mis 20 años, pues la verdad es que... pues me reúno, pues a lo mejor una vez al año, nos, nos llama el consellero o la consejera de turno, un desayuno para exponer vuestros, vuestros la problemas, foto. la foto, tal y cual. Todos los años los mismos problemas. Y, y, y, y volvemos a tener otro desayuno y dice, pero ¿para qué? Si, si no nos escucháis, os estamos diciendo, tenemos otros problemas y... Es que si no hay voluntad, puedes claro, tener claro. todos los recursos del mundo en una caja fuerte. Es que si no, hay voluntad, si no, hay proyecto, no, no hay avance. no, no, no, no, y, y lo estás comentando, no, es el tema de la paz es que yo la que soy yo escucho que soy niña sí. escucho esas cosas de que, que si la política de que si no, sé agraria, que si no, no, qué, si vamos la lo verde si vamos hacia lo no, verde, llevamos caminando hacia lo verde, no, no, no, no, que que nos no, a nosotras que tenemos sistemas eh, eh, como pues pueden ser los cierres naturales en base a matorral la superficie arbolada está penalizada en la PAC y hay sí. que decirlo en voz alta, se penaliza, nos restan de nuestra ayuda para uh -huh. que la gente lo entienda bien por tener superficie arbolada frente a lo que sería una, una llanura de, de, de, de un monocultivo como puede ser el, el falso de rotación de cultivo como puede ser maíz, forraje eh, eh, y hierba porque no, no pasto precisamente. Entonces, esas son cuestiones que están sobre la mesa. Entonces, a veces, claro, se utilizan grandes titulares para camuflar la realidad, porque al final lo que trasciende es eso, el titular, ¿no? y, y con eso se hace política, con grandes titulares. Pero desgraciadamente el fondo del problema, las estrategias, los planes de desarrollo, las programaciones, pues carecen de a veces de, de no de contenido, pero, pero sí de una dirección clara. No, era una, realidad, y era una realidad. El que al final, lo que dice el, el ejemplo del pasto arbustivo, o sea, es ah, que, es que, que es ya, ver, vamos eso. a ver, o sea, que, que como que las vacas no comen lo que está debajo de los árboles. O sea, señores, las vacas necesitan eh, sombra. Vengan ustedes a pastar aquí un día y pasen en una parcela sin árboles. Una sombra, Un 31 de agosto. ¿no? Por ejemplo. Un no, 31 de julio. Y es increíble, ¿no? eso que, que tenemos robles, castaños, tal y cual, y que te penalicen por eso, ¿no? Es como decir, bueno, vale, aquí ya no sé dónde vamos a llegar con eso. ¿no? Sí. Hay, hay una sí anécdota. <risa> hay una buena anécdota al hilo de lo que contáis. Que... Bueno, quiero decir que si alguien quiere saber más de comunales, también tenemos una asociación a nivel nacional que se llama Iniciativa Comunales. Y os podéis meter ahí, buscarlo, y estamos encantados de. <risa> de acogeros y de trabajar juntos Perfecto. y ahora acabamos de sacar una plataforma que se llama Common Land Network porque ese esa grupo de comunales lo tenemos a nivel europeo también con otros países entonces o me llamáis y, y alguien pasa el contacto y encantada de, bueno. de tal y por otro lado si queréis seguir el tema de la PAC de lo que está pasando por favor meteros en por otra PAC que es un grupo de no sé cuántos somos ya, 40 y tanto entidades a nivel nacional Estamos intentando que el dinero de la PAC se derive hacia lo, donde se tiene que, que derivar, que son los pequeños productores y la agroecología y las, la agricultura y ganadería sostenibles. Entonces estoy encantado de, de que nos llaméis y, y trabajar juntos por ahí. La anécdota que os decía es que hace tiempo yo estaba trabajando en Reino Unido en temas de ganadería y... Íbamos ahí a Bruselas a contarle lo del pasto alborado y decirle, no, no, es que mira, en Europa hay mucho pasto leñoso, entonces hay que pagar el pasto leñoso, la hierba debajo los árboles, el clima mediterráneo, todas esas cosas. no Y, y, y había un informe de un, de un ganadero que fue multado y en el informe del, del inspector ponía que la multa se debía a que había, era en inglés porque era too much nature, demasiada naturaleza. La explotación tenía demasiada naturaleza y eso era motivo de multa Y recuerdo que sacamos un artículo que se llamaba así, Too Much Nature Bueno pues, nada con, con esta anécdota que es bueno, que también eh, es graciosa pero terrible a la vez Y que refleja algunas cosas de las que habéis hablado, es imposible resumir pero bueno habéis hablado de cuidados, habéis hablado de, equilibrios, habéis, de equilibrio, habéis hablado de respeto, habéis hablado de convivencia, eh, ecofeminismo, un montón de conceptos eh, eh, muy amplios y, y muy necesarios. Y nada, yo simplemente querría acabar eh, dando las gracias. Ha sido un lujo la verdad teneros. Gracias Concha, gracias Marta, gracias Ana, gracias Susana. Eh, de verdad, muchas gracias por hacer esto posible y gracias a toda la gente que ha estado escuchando, participando, preguntando y nos vemos el próximo jueves que será la última bueno, Yo por mi parte muchísimas gracias, gracias a vosotros también. y ha sido un placer total conoceros a todas y espero que nos veamos en Ulloa o en Uruguay o donde sea Nos abrazamos y... Nos abrazamos acompañamos y nada, un gustazo, un placer, un rato súper agradable e interesante y que nada, que siga fluyendo en todo esto. Pues, mi primera vez, por cierto. dicho su primera vez en encuentro virtual Zoom. Bueno, para mí creo que es el segundo y el tercer tampoco. Bueno, sí, muchísimas gracias pues nada un besos, besos a virtuales a todos. Muchas gracias, aplausos a todas. Igualmente. no se escuchan, que no se pierdan. No. <risa> Mucha suerte, chao. Chao, chao. Qué bueno.